Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. iniciamos nuestra jornada en la presencia de Dios. Voy a invitarlos para que en este momento vayamos. A gracias a Dios. Nuestro Señor nos da todo, todo lo que hemos recibido de Él. Es su inmensa bondad, Señor. Hoy nos ha da dado la vida, la salud, la familia. Nos da la oportunidad de ir al trabajo. ¡Cuán bendecidos somos! Señor Jesús, quiero darte gracias por todo lo que me das, por todo lo que haces en mí. Quiero alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, porque me amas, porque a pesar de mi pequeñez, de mi debilidad, tú siempre me amas, tú siempre me sostienes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo. Capítulo 12, versículos 38 al 42 En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo, Él contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le va a dar más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetazo. Tres días y tres noches estará dijo el hijo del hombre en el seno de la tierra. Cuando juzgan a esta generación, los hombres de Níñez alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron en una predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás, cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará, y hará que la condenen, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más grande que Salomón, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queremos ver un sí, muchas veces también es la petición que nosotros hacemos a Dios, Señor, que me salga, que me quite este problema, que recupere esta persona, bueno, no sé, tantas cosas, que le pedimos a Dios. Pero tenemos tanto de Dios, pero como vimos pensando en qué nos falta y que necesitamos, pues siempre habrá esa petición, Señor, quiero ver un signo. Yo quiero invitarlo hoy para que no le pida nada a Dios. Alguien mire los signos que Dios ha hecho en su vida. Mire todo lo que el Señor hace cada día, por amor a usted, Señor, gracias por todo. Te alabo y te bendigo. Y en tu nombre inicio esta semana. Que Dios todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis hermanos. Dios los guarde y los proteja.